Hola gente, de yo YouTube también en este nuevo video que estamos aquí en Minecraft Y comenzando esta maravillosa serie Y antes que nada decir que estamos, no, o sea, no, no estamos en el mundo donde vamos a empezar Porque ya miren, ya tengo armadura, ya tengo espada Este es un mundo que estoy jugando eh, solito Estoy jugando cuando no, cuando no hay lujo, cuando eh, puedo, o sea, cuando, me, cuando quiero Y esto lo hago para presentar y hacer un especial y... O sea, un especial en el sentido de una dedicatoria a unas personas muy especiales, porque son las personas que van a estar acá apoyándome en el canal, van a estar viendo esta serie maravillosa. Eh, son las personas del grupo de Shifting, de un tema muy, muy, muy interesante que es el Shifting, que es prácticamente entrar en una realidad deseada y otras cosas muy profundas que hablan en ese grupo. Bueno, aunque la mayoría quiere utilizar. Eso en el grupo para saborearse Algún famoso <risa> Las adoro, de verdad Gracias por todo el apoyo Y por todas las cosas que, que me hicieron vivir en ese grupo Que es fantástico y muy muy divertido Bueno, vamos a hacer Un shifting aquí, vamos a pasar De este mundo al mundo Donde realmente vamos a estar ¿Entienden? Vamos a hacer, bueno voy a tratar de acostarme Acá Para relajarme para relajarme y poder entrar al nuevo mundo donde vamos a estar que es mi realidad deseada Aunque no sé por qué voy a ir a un mundo donde no tengo nada Pero lo voy a tener todo por la serie Ya van a ver Le damos Nos relajamos y ¡Bum! Estamos en el nuevo mundo Perfecto para comenzar la serie Yo de verdad he tenido muchas malas experiencias les aviso ya de antemano, he tenido mucha mala experiencia porque soy medio tonto y trato de, de ponerme, a, o sea, me pongo a hablar antes de hacer las cosas en vez de ponerme a buscar las cosas necesarias para el primer día y termino muriendo muchas veces, entonces esta vez voy a ser menos tonto y voy a ponerme a hacer todo rápido. O sea, voy a tratar de, de, de hacer la mayoría de cosas rápido. Ya tengo suficiente madera, pero igual nunca va a faltar madera. Y uno de los mods que instalé, porque instalé varios mods, era... Eh, ¿Cuál era el mod? Ah, que podía hacer una espada con cualquier cosa. Puedo hacer una espada con, con, con, con arena, creo. Vamos a, vamos a intentarlo. Vamos a hacer acá una mesa de crasteo. ay ah, por... Por cierto, oh, miren, miren, miren, hice una, hay una espada de, de solo el mango, a ver, vamos a ver si funciona, <ríe> uh, qué genial, si sí funciona el mod, o sea, pensé que, que era, era chiste, a ver, uh, si sí funciona, o sea, vamos a poder hacer una espada con lo que se nos dé la gana, pero vamos a, vamos a hacer algo acá, vamos a hacer algo rapidito para intentar hacer Voy a hacer una con cactus, me da igual es <risa> para probar a ver si funcionaba esta, esta cosa. A ver. Ta, ta, ta, ta. Oh, si sí, me aparecen los crafteos. Es lo, lo más increíble es eso. O sea que si sí, me aparecen los crafteos. Ah, ya tenía una mesa de crafteo ahí. No importa, nunca sobra. A ver. Oh si sí está mira Un espada de cactus. Oh my god. Increíble. Esto va a estar muy épico, amigos. A ver, va, ya sin perder el tiempo, vamos a, a, a hacer las otras cositas. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y ya quedaría. Pues, mira, puedo hacer una espada de madera. Literalmente. <ríe> ¡Qué bonito! Me gusta, me gusta, me gusta muchísimo. Vamos a romper acá. No me acuerdo del otro mod que me dice, lo juro. O sea. A ahorita lo acabo de descargar y lo, lo puse, lo instalé Creo que era algo de monstruos Pero no me acuerdo muy bien cómo era Así que también me voy a sorprender si los veo Porque no me acuerdo para nada Porque puse esa madera allí Oh, una mina ya Pero debemos buscar ovejas Yo me lanzaría a la mina de una vez Y también tenemos que hacer nuestra casita De una vez, en el primer día Primero ovejas Vamos a recorrer eh, porque en cualquier momento o se hace de noche está el, el sol ya está arriba No, me voy a probar la, la espada de cactus A ver si funciona A ver, a ver, acá vaquita. Ah, Oh my god Funciona como una espada de madera normal La verdad O sea, es muy épico poder hacer una espada Con lo que sea porque Es, es, es épico, ya, eso es todo <ríe> Oh, ¿qué es eso? Es hostil Hola ¿Qué? ¿Qué dice? Intercambiar Ah, es como un aldeano Eso es del mod Oh my god ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Intercambiar Oh, qué épico Como que... Cambia los aldeanos? Oh my... God! Espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera Espera, espera, espera Ah, es porque le estoy robando Ah, entiendo, entiendo, entiendo, entiendo, entiendo Entiendo, entiendo, entiendo, entiendo, entiendo. No me dejan matar, por favor, yo me voy Tranquilo, tranquilo, yo me voy Oh, está genial el mod Pero tengo que, para hacer esas cosas, tengo que ir armadísimo Me quedé sin pan <ríe> Por hacer esas cosas, no El bichito me dijo, epa, no me toques mis cosas, por favor Ah, y otra cosa que les voy a decir, elegir el skin de Stitch porque normalmente en el grupo de switching, sh eh, eh, Suelo hacer doblaje. Eh, cuando estamos así aburridos. Cuando estamos hablando de lo que sea. Eh, empiezo a hacer doblajes. Y, y el que más hago es el de Stitch. Voy a lanzarme aquí. Señores, como que las ovejas para mí no van a estar a la disposición. Y siempre me la pasé echando... Ando buscando a Lilo. ¿Será que lo has visto? Tengo hambre. Entonces se, se emocionan todos y es muy, es muy, muy, muy, muy genial. De verdad. Las personas que están ahí en ese grupo son muy, muy, muy geniales, la verdad. Tenía tiempo sin conocer a gente tan, tan cool. ¡Oh, una cabrita! ¿Qué es lo que hacen las cabras? Si la, si la molesto, no me hacen nada, ¿verdad? Hola. No te voy a hacer nada, no te voy a hacer nada porque eres muy tierna. Pero posiblemente más adelante te vea como las ovejas normales. Pero eso, eso da lana, no, eso no es lana. Me imagino que no. ¿Por qué no hay ovejas? Oh sí, hay dos, hay dos, hay tres. Ya tenemos la cama. Perfectamente, estamos muy bien. Oh, miren la espada de Cactus, mata de un golpe. Increíble, oh my god, ya tenemos la cama, ya tenemos la camita, vamos a poner un crafteo aquí, hacemos la cama y ya vendría siendo nuestra casita de una vez, porque acá nos va a ser nuestra casa, justo aquí, en esta pradera. Me parece perfecto porque tenemos para agarrar piedra allí, tenemos muchos minerales ahí, tenemos para carbón de una vez, vamos a poner la cama allí, a buscar piedra de una vez. Y ese carboncito que me está llamando desde hace rato. Esta es la, ver la última versión de Minecraft. Así que vamos a ver muchas cosas nuevas. Que tampoco sé yo. Estoy tan muy perdido. Estoy demasiado perdido en esta versión. Porque están los ajolotes. Están las gemas. No me acuerdo cómo se le llama realmente. Entonces hay muchas cosas que yo no sé. Muchas cosas que muchos de ustedes tampoco saben. Y también las personas que saben. Que saben trucos de esta versión Y muchas otras cosas Lo pueden dejar en los comentarios para ayudarme De verdad <ríe> También pueden suscribirse si no están suscritos Si son nuevos viendo la versión O sea, esta serie Pueden suscribirse Y los estaré recibiendo con mucho gusto eh, También está mi grupo de Discord Pueden entrar ahí, pueden interactuar conmigo Y con todos los moderadores Todas las personas que están ahí son muy geniales Son muy amables Y... Pronto estaré haciendo muchos especiales acá en el canal. Donde estaré interactuando con ustedes. Justo viendo el contenido de Discord. Porque hay muchos canales ahí. Pueden enviar memes. Pueden enviar sus dibujos. Pueden enviar muchas cosas. Y también las estaré viendo allí. Me voy a hacer una casa de madera. Súper simple. Para no alargarnos mucho. Ya hemos dormido. Así que vamos a poder construir nuestra casita. De forma rápida Y de forma sin presión Porque normalmente en los otros mundos Que he hecho No busco la, a, a las ovejas primero A la lana Y termino muriendo porque, Y termino perdiendo todas las cosas Hacerlo acá Una casita aquí Dos, tres, cuatro, cinco, seis Cinco, seis Cuatro, cinco, seis Casa cuadrada como debe ser Yo cuando estoy haciendo mis casitas, no suelo hablar mucho, pero ya que estamos grabando Obviamente tenemos que tenemos que hablar Está perfecto, la verdad Debo advertirlo Voy a Hacerlo con distintas maderas, porque Luego hacemos una casa más grande, pero para comenzar la serie Sería esto El objetivo final del juego de la serie es pasarnos el juego Con los mods que tiene Con todo eso Pasarnos el juego Y ya al pasarnos el juego pues Yo, yo le soy sincero No me he pasado el Minecraft al 100% Yo siempre he estado así como que Jugando por diversión Y si sí he matado al dragón Pero de allí no pues, O sea de allí no he pasado Y lo maté en fácil prácticamente Entonces ahora con ustedes Voy a tener mi primera vez Prácticamente eh, jugando El Minecraft al 100% Si es que termino la serie Porque también soy medio tonto Y no termino las cosas Pero esta vez sí, amigos Si esta serie tiene mucho apoyo La verdad La terminaré completa Y no la dejaré como las otras inconclusas Espero tener mucho apoyo Yo sé que voy a tener mucho apoyo De las personas de, del grupo de shifting Porque son unas personas maravillosas Y nos apoyamos prácticamente en todo Allá nos decimos besties <ríe> Y, y la verdad hablan de muchas cosas muy interesantes Sobre el shifting y también sobre eh, o sea, otras cosas Pero son personas muy muy muy geniales, muy amorosas, muy chéveres Y la verdad no, gra no, no cambiaría ese grupo por nada, de verdad Espero todo siga muy bien Y que las personas que sigan entrando allí No voy a poner el link porque no sé si me den permiso pero las personas que entren ahí sean personas muy, muy de paz y muy tranquilas, muy, muy chéveres, muy, muy, bro o sea, ahí son muy buena onda. O sea, cuando eh, se enojan es porque eh, lo hacen bromeando, pues. Creo. <risa> Pero eh, son demasiado genial. Y bueno. A ver, a ver, a ver. Vamos a terminar la casita. Aquí, aquí. Y ya estaría. Vamos a poner unas escaleras A ver Y ya, quedaría perfecto A ver si pongo esta escalera aquí Uh, miren Una casa cuadrada Para comenzar el, el, el mundo sí, A ver Ya tenemos la cama acá Vamos a buscar el horno A ver Vamos a poner el horno por acá Perfecto todo muy apretadito, pero eh, el objetivo final de esto, uh, mire, ¿puedo hacer una espada de cuero? No, no, no, no, voy a hacer una de carbón, no me tienten, por favor, necesito ahorrar materiales, <ríe> y espero de verdad que les haya encantado, estoy muy emocionado, y, y sé que todo va a salir bien, y... Y de verdad saluditos a todas esas personas que están apoyando Todas esas personas nuevas que van llegando al canal En resumen eh, Ya hemos terminado todo Hemos terminado la casa Ya este capítulo culminó Ha sido un poco aburrido la verdad Pero con un poco de edición Va a quedar un poquito mejor Y eh, nos vemos en un próximo capítulo Los quiero mucho a todos Gracias, gracias por todo su apoyo den su like su comentario Que eso es el comenta los comentarios son los que Ayudan muchísimo al canal Y también compartir el video con sus amigos Personas que les guste este tipo de contenido O que, que les diga Oye mira, este es un amigo Que está jugando en Mundo Y me mencionó y todo eso Porque en el próximo capítulo En este capítulo no anoté los nombres En el próximo capítulo voy a estar saludando a las personas del grupo Shifting con sus respectivos nombres Y bueno, nos vemos mañana En un próximo capítulo, chau